Dios, chicos día, día del, del perro sí. la invitamos a Angie para presentar el nuevo programa y tenemos Perla en rescate claro que junto. sí y quiero decir que estoy muy feliz Angie por tu programa porque eh, llegan muchos mensajes aquí hablando sobre lo importante que es este espacio que estamos dando entonces que Canal 7 tenga más espacio para los animales me parece Va, muy importante no, gracias. Ya, gracias la la bueno herida. mira podría ser eh, yo, bueno no me había dado de tanto creía este Claro, pero digo, si yo soy perla al rescate, vos podrías ser como mi, mi Angie al rescate Con una y Robin Sí, Batman Obvio, y Robin Me, Batman y Robin. me encantó, me la la está la dupla Estamos acá la dupla, mirá Angie, <risas> ah, bueno. te voy a mostrar porque tal vez ahí vos también me podés ayudar Hoy día mundial del perro y yo tengo para mostrarte ah, Por favor, ponete el babero Unos cachorritos que están buscando un hogar que vos no sabés lo que son esos cachorros <risa> Son una cosa preciosa No, oh. ese es Freddy, Freddy, es ese Freddy Pero ver, Freddy bueno, no que... está buscando un hogar Pero él está perdido Él está perdido y, y déjenme que les cuente Freddy, yo ya lo había mostrado Pero están desesperados realmente no, buscando a Freddy buscando. Lo siguen buscando sí. Él se perdió en las inmediaciones Perdón, de la calle César Palacios de las sí. Heras sí. El sábado 26 de marzo pero Ahora atención, sí. ya ha pasado mucho tiempo Pero bien, vos Clarita el otro día lo decías Que yo, habías yo perdido Yo ejemplo que no hay que perder las esperanzas Porque mi Roquito se perdió un año y lo encontramos Claro, Así que eso. siempre está la chance de que aparezca, ¿eh? Por eso me pidieron, por favor, sí. volverlo a pasar a Freddy Él el día que se perdió llevaba un collar negro Ajá. Eh, Bueno, hay una recompensa también Si alguien lo tiene bien. Se puede comunicar a ese teléfono Porque están desesperados Lo han publicado en todos lados eh, y bueno, piensan que tal vez alguien lo tiene en su familia claro. porque él era muy, pero muy sociable. Pero bueno, uh -huh. sepan que la familia de Freddy lo sigue buscando. Y por favor quieren que aparezca, que vuelva a su hogar. Vamos, vamos. Así que vamos ahí todos está el teléfono. Eso sucede. 261-5376385. Vamos, Freddy, volví a casa, que te están esperando. Freddy Mercury. Miren lo que es además. Es lindo, le ganamos energía, energía, energía. Sí, ¿por por sí. Ya va a aparecer. Bueno, a ver, a ver, ¿quién vamos tenemos a. por ahí? ¿Quién están? ¿Llegaron los, los preciosos? Ah, no, bueno, seguimos ahí también. Bueno, miren, les cuento. Luna y Penny también se perdieron hace bastante, el 4 de abril, en el departamento de San Martín. Uh -huh. ¿Mm? eh, Luna y Penny se perdieron en San Martín, sobre el carril Costa del canal Montecasero, frente al barrio La Carmelina. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Su familia está muy angustiada, uh -huh. porque ellos acompañaban a unos niños y están muy, pero muy tristes esperando que regresen. ¿Qué pasó? Se perdió Luna, parece ser que Perry los fue a buscar y no aparecen. O dicen que son perros muy muy cariñosos tal vez alguien los vio y se los ha adueñado, los ha adoptado pero sí, el sí. tema acá es que hay unos niños que están desesperados por volver a tenerlos y les voy a contar algo, el Beagle eh, en su oreja tiene algo característico que tiene los lunares de la izquierda que son eh, de color, tiene muchos lunares en, en la oreja izquierda, perdón. Sí. Y dice que ambos, que normalmente esta raza tiene las dos orejas marrones. Claro. Pero claro. él tiene una oreja solo con lunares. Bien, ah, esa mira. Entonces sí. así podés distinguirlo. Por favor, bien, bien. que vuelvan a casa porque los están esperando con muchísimo amor a Luna y Perry. No, es Penny. A Penny. Ajá, Penny. Okay. Perry, sí, se Perry. puso Perry y es el perro de mi vecina, por eso me Y es Perry como... y el ornitorrinco también. Perry. No nos olvidemos de Perry y el ornitorrinco de definience. Y, y ahora sí llegaron. Miren lo que son estos bombones. Son seis cachorros. Me encanta porque Chicho en esta parte siempre se acerca más y más al tele porque él quiere adoptar. Eh, son, son seis cachorros. Hay cuatro machos y dos hembras. Y vos decís, son los mismos. Los colores claritos. De esos dos Se rubios, repitió la foto, decís vos No pero no Son iguales Sí, chicos, gemelos idénticos. Son gemelos Por favor, están buscando una adopción urgente Estos perritos, bueno, ya están comiendo solos Y como siempre te digo Si vos estás interesado o interesada en agregarla a tu familia Pero me decís Ay, es que no tengo plata para las vacunas Es que no lo puedo castrar Yo te ayudo Yo te ayudo le hacemos esa, Te ayudo de todo corazón para que lo podamos lograr Esta es la primera placa Vamos a mostrar la segunda placa donde salen los otros hermanitos Ay, de todos los colores te digo, tenés para elegir Negro, marrón, chocolate mira, ahí, ahí, mar. ahí está, el chicho, chicho, la la la <risa> chicho Chicho no está buscando opción responsable Pero... Chicho se desespera, él todos los días me muestra un perrito y dice, mira este que encontré. Este perrito y me pregunta y me dice, averigüe el tamaño. Así que está ahí tratando de convencer a la, la, a la doña. A la blanca. A la blanca, vamos, pero dale, blanca. Chicho, ponete las pilas Chicho, yo voy a decir algo. Chicho, ayer se largó a llorar. Porque mostramos el video del perrito Cocker que oh, había abandonado. Oh, es terrible eso. Se emocionó. Se emocionó porque tiene un corazón ahí que está deseándolo. Así que blanca, por favor... Por favor, Va. te lo pedimos Blanca Chicho sueña con tener su perrito Bueno, esos son los perritos preciosos que están en adopción Y tengo que pedir disculpas porque la semana pasada me llegaron muchísimos mensajes Y bueno... No pude ponerlos a todos esta vez, pero tranqui que el jueves que viene claro. seguimos mostrando todos los animales que están en adopción o que están buscando volver a su hogar. Vamos de a ah, poquito, vamos. hay vamos. mucha demanda, vamos. pero bueno, para eso está este espacio, para eso también están sí. nuestras redes sociales, Cerrado mejor de Manana O, porque esto lo republicamos allí para que quede toda la información eh, publicada de alguna forma para refrescar a qué número se tienen que contactar, si hayan alguno de los perritos perdidos o si quieren Abrirse como familia e Incorporar a un miembro más eh, que, que venga a sumar mucho, mucho amor Por Como son estos perritos preciosos que, que nos ha traído Perla Y déjame que dé un dato Bueno, porque, porque hoy es quieran. el Día Mundial del Perro sí. Como bien lo decían Pero eh, quería contar uno, unos datos del año pasado De la Organización Mundial de la Salud sí. Que dice que hay más de 300 millones de perros en el mundo Y se estima que el 70% no tiene hogar Es muchísimo Es muchísimo. un porcentaje es muy alto Es muy, muy alto este porcentaje y mira, vos tenés la posibilidad de cambiarlo <risa> Tantas cosas que no podés cambiar Esto lo podés cambiar <risa> Esto podemos Abrí tu cambio. corazón, abrí la puerta de tu casa Ahí está, todos te dicen que sí te Así que bueno